Mañana, como siempre, como cada día desde las 7 de la mañana, este programa llega a ustedes para darle, brindarle información, análisis, comentarios y entrevistas. Miren, recientemente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, presentó una feria de tecnología. Eh, en, esas, en esa feria eh, hubo una, una feria de ciencia realmente, no de tecnología una feria de ciencia. En esa feria se presentó un prototipo fabricado por estudiantes de la UAS. Eso tiene unas connotaciones científicas y muy específicas. Y con nosotros está la profesora Judith Martínez, que es la tutora de este grupo y con quien vamos a conversar. Buenos días, Judith. Buenos sí, días, buenos maestra. Es un placer estar con ustedes. Placer, El placer, placer es nuestro. Hola, Explícanos hola. Qué, qué es esto, para qué sirve. Bueno, primero presentarte a mis estudiantes, ¿verdad? Sí, Yo soy, se ven todos muy hermosos eh, ahí. Soy su tutora en este proyecto de investigación. Tienen un camarazo ahí sí, a los muchachos. Tenemos a Víctor, a Vladimir, a Yeleni, a Yasmín, a Williami y a Macio Eres. Pero vamos a hacer una cosa, mientras tú los mencionas, ellos levantan la mano. Vamos a ver, sí, como ver si Víctor, tuviéramos la voz. Víctor, Vladimir, Yeleni. Yasmín, Williamni y Macio hola. Vélez. Ah, bien. Estudiantes bien. Hola, de Biología hola. y Química y están en su primera hola. asignatura de grado. Y este aparato que tienen acá en la mesa es el prototipo. Sí, como muy bien señalabas, hace unas semanas se desarrolló en el recinto de la UAS San Francisco la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos estudiantes, para poder explicarle a sus compañeros qué tipo de sustancias utilizamos a diario en nuestra casa, diseñaron un aparato de conductividad eléctrica. El aparato hace muchos años que existe. La innovación es el material de que está hecho y te la, la tecnología 3D con que ellos imprimieron ese aparato. Y, y para, Amado, orientar un poquito, maestra, me va a permitir. El asunto de la conductividad eléctrica tiene que ver con la calidad del suelo, la fertilidad de los suelos por el contenido de sales que tienen esos suelos en asunto de nutrientes. O sea, este aparato Entonces, sirve para decirte qué cosas tú puedes sembrar en tu terreno. Eh, perfecto. Diseñar, perfecto. El, diseñar los cultivos. Diseñar, diseñar los cultivos por el tipo de suelo. Por el, suelo. el tipo de suelo o también enmendar o mejorar la calidad de ese suelo. Magnífico. ¿Cómo desarrollaron los jóvenes eh, el proyecto? ¿Cómo Vamos fue ese ver, proceso? Víctor. Cuéntanos, Víctor. Está encendido el, a ver, el micrófono. A okay. Te escuchamos, Víctor. Okay. Este sí. prototipo lo diseñamos con material de filamento elaborado químicamente de residuos de la cáscara de maíz y de trigo. Tomamos este material eh, buscando todas las conveniencias hacia la carrera hacia nosotros y hacia, hacia los demás estudiantes. Porque es un material que le pudimos dar las perfecciones que se necesitaban, lo imprimimos en una máquina 3D que trabaja en un intermedio de ancho y largo. Y este, este material lo pudimos colocar de acuerdo a los cálculos físicos y matemáticos. Sí, el aparato. O sea, aquí hay un encuentro de varias ciencias. Aquí tenemos física, Perfecto. porque es un, un circuito eléctrico interrumpido que se completa con la sustancia electrolítica o no. También sí. tenemos matemática porque tuvimos que medir los ángulos claro. para que el aparato pudiera estar de pie y pudiera funcionar. Y por supuesto está la química porque es un material hecho de sustancias de basura. Increíble. El filamento está hecho de basura. Y ellos utilizaron esto porque es un material amigable al medio. Excelente. Y, y, o sea, que, también y una lámpara, ustedes le ven un montillo arriba. Se puede probar. Él tiene Aquí, algo sí, más claro. que apuntar. Va, vamos a ver lo pero que él hace. Él tiene algo más que apuntar, Yeyam. Eh, sí. Nos iba a decir algo el joven. Pero también nosotros decidimos utilizar este, este tipo de material el filamento porque también hay más tipos de impresión 3D. Por sí. ejemplo, en 3D, pero en metal. No sería conveniente para nosotros. ¿Por claro. qué? porque atrae la corriente hacia nosotros, el metal. Okay. Sí, y otra el... cosa, sí. sería sí, bastante pesado. Si los metales pesado. conducen la electricidad. Sería demasiado pesado para su manejo. Entonces, para, para que la gente pueda entender de funcionar? manera más llana, alguna demostración. O sea, de, ¿Cómo de, funciona Vladimir y la compañera? Vamos bueno, a poner eh, a funcionar. Estos, estos son tipos de sustancias químicas con las cuales se puede identificar los iones presentes en ella eh, las cuales se clasifican en electrolito fuerte, no electrolito y electrolito débil. Mi compañera le dará una demostración sobre ellas. Un electrolito, un electrolito fuerte sería el agua con la sal, eh, químicamente conocido como cloruro Sobio, de sodio, sodio, que la sal disuelta en agua, contiene muchos Detalle. iones en su estructura y por lo tanto conduce mucha corriente eléctrica. Sí, otra vez pude hacer la la, la, la demostración. Okay. Ese es un electrolito fuerte. Eh, sí, porque okay. contiene, contiene sodio. Una óleo. sustancia fundida, mucho... contiene eh, iones. ¿Por qué, por qué enciende el, eh, la bombilla? ¿Por porque porque contiene como... muchos iones en su estructura. Okay. O sea, iones se sobre. completa el circuito. Entonces, ¿Cuándo no encendería la bombilla? Cuando sería, cuando es un electrolito. Cuando un no es un electrolito. electrolito. Un ejemplo de ello sería el yodo. Vamos a ver. No. El yodo. Ahí no enciende. No, no enciende. Porque, porque no, no hay el... iones disueltos eh. en la solución. Okay. Sí. Y estos, también existen las que son... También existen es lo que son electrolitos débiles, como es el limón disuelto en agua, que enciende pero con muy poca luz porque contiene muy poca electrolito Apuntar que esas sustancias que los jóvenes están probando son sustancias que manejamos a diario, agua con sal, agua con azúcar, agua con limón, vinagre... Son sustancias que a diario están en nuestra casa y no sabemos las propiedades eléctricas que poseen. La Maestra, si nosotros probamos el agua del río Jaya con eso, ¿qué, es, ¿qué le pasa? se fonde? No, un desastre. No, no. Eh, bueno, recuerda ah, que bueno. solamente podemos probar ahí la dureza del agua, o sea, la presencia de iones y sales disueltas. Sí. Es posible que nos dé un electrolito fuerte. Sí, ah. es posible. ¿Cómo y está? Prenda. Sí, claro por las o sea, tantas cosas que tiene por lo tantas sales sí, disueltas que tiene generalmente esas aguas residuales vemos... contienen muchas sales claro. Sí, claro vemos que mucho sí. eh, en Estoy los jóvenes los jóvenes que están aquí representando eh, a las clases a las materias en, de, de física o de química en, en son en... estudiantes de química sí. veo sí. que hay muchas damas muchas jóvenes dos sí. caballeros cómo está la carrera la matrícula eh, de, de esta área en la universidad bueno, en el recinto o San Francisco es donde más estudiantes de esta carrera hay. Ellos están muy motivados a partir de que hay hace, hace tres años que se está desarrollando la Feria de Ciencias, además de que desarrollamos actividades de promoción de la carrera. Venimos mucho a los medios de comunicación, vamos a los liceos sí. y, y está muy... Es, es el mejor... Maestra. No, no. Está bien. Okay. ¿podría este aparato permitirle a cualquier productor nacional, vamos a decir local, eh, saber eh, si su, su tierra tiene algún tipo de componente. Y su agua, y el agua No, dulce, claro y el que agua, sí, claro para, que sí. A las industrias. En la agricultura, sí, y en las industrias también es muy útil porque podemos determinar la calidad del agua que se usa en los procesos de producción. Sí, sí. Y en asunto agrícola se hacen muchas mezclas, amados y amigos televidentes. Entonces, esas mezclas se hacen en un ambiente líquido, se usa el agua. Si el agua no está en su pH adecuado, si no está adecuada, que sea muy dura o muy ácida. PH, que no es el partido. El no, no, no, no, no. Es el potencial de hidrógeno que contiene, no, que permite que esas sí, uniones. Entonces, elador, ¿no? cuando está en esos procesos, los productos simplemente <risa> se pueden perder. Los recursos, el dinero, todo. Porque no hace con d eficiencia el trabajo. Dímelo a mí. Entonces, que ese, aparatito, ese aparatito, <risa> <risa> eh, ese aparatito. Le puede, eh, puede facilitarse para agricultores para que ellos puedan eh, ser más eficientes en sus labores agrícolas, aunque hay en el mercado, pero muy caro y a veces sí. también ¿Cómo asequible. ¿Cómo comercializarlo? Sergio. Bueno, el, el segundo paso que ahí, vamos a hacer vamos. aparte de dar a conocer la tecnología y de ver cómo en la UAS estamos enseñando ciencia de una manera activa, participativa, utilizando la investigación como estrategia. Eh, el segundo paso que vamos a hacer es que los jóvenes van a patentar su invención. Porque eso ah. es de ellos, eso no es de la universidad. Okay. De hecho, ustedes ven que andamos ellos y yo solitos porque, como que no nos han dado era. el apoyo que esos jóvenes. Era. Oye, no todos Madre. los días, jóvenes de Vistelvalle, Valle, claro. del Ciruelillo, de Maní, de Cenovi, están pensando así. Ah. Esos jóvenes son de lugares muy vulnerables ah. a la delincuencia uh -huh. y ellos están dedicados a estudiar y a desarrollar ciencia. ¿Qué neces va, Entonces va. Necesita un necesitamos? necesitamos el apoyo no solo de la academia, sino también de la industria. Vamos a patentizar el, el prototipo y luego ellos y sus padres y eso, decidirán eh, lo que van a hacer, pero lo que sí va a estar al servicio de la ciencia. Porque eso fue el objetivo. Para Maestra, las industria eso significa millones de pesos en agua. Claro, Una se pregunta. dañan las calderas, claro. eh, se A propósito oxida. de que tenemos jóvenes sí. aquí que ya ¿verdad? podemos considerar los científicos, eh, ¿Existe la posibilidad de que se pueda crear un aparato similar a este que pudiera determinar, ya no en este caso los, los electrolitos, sino por ejemplo el nivel de contaminación eh, para consumo humano, que podamos por ejemplo tener una lámpara parecida a esa en la casa que cuando tú compres el agua, la puedas medir a ver si realmente tiene la, la condición existe, para ser utilizada? Existe este tipo de tecnología. Por ejemplo, tenemos sustancias para medir pH, eh, si son impurezas biológicas ya... Tendrían eh, otro, otra, tipo análisis, otro tipo otro de tipo tecnología de. y de análisis, pero ya existen. ¿Sería bueno no para sé. comercializar? Porque lo bueno. que queremos aclarar es que ellos no han inventado esa tecnología. El aparato existía. Ah, lo ah, okay. que ellos lo han, lo han innovado, el aparato, haciéndolo sí. portable... Eh, liviano, más económico, de un material más amigable al entorno okay. y el Entonces tipo de tecnología. Caso... ¿Ellos imprimieron eso en una máquina como el que está imprimiendo una hoja con palabras? Sí, en 3D. Correcto. En una impresora 3D. Tomó nueve horas su impresión. Sí. El aspecto uh -huh. social que me interesa resaltar aquí, porque ha sido objeto de debate de uno de los... Eh, comentaristas fanatizados que nosotros tenemos aquí que piensan que la juventud solamente puede estar mirando reggaetones y que tienen que rendirle culto a Babón y a qué sé yo qué y que los influence. Estos muchachos comen arroz habichuela, habichuelas en su casa todos los días. Son jóvenes, y son jóvenes, jóvenes si yo normales yo que también e -G -G oyen, que oyen a, a, la a la la que se ha querido vender como, como un paradigma ¿Vale? que los jóvenes ¿no? ¿no? Es lo que tienen que estar en la calle oyendo Vamos a hacer la eco? Yeleni, Jelenny, dile lo que ustedes hacen, Jelenny. Dile al maestro que ustedes Bueno, nosotros somos estudiantes de biología y química y llevamos todos 10, 11, materia, 9. O sea, tenemos una vida normal que cualquier otro joven. Una pregunta: ¿Cuál de ustedes estudió de escuela pública? Todos. Vamos a ver, todos. levante la mano, enfóquenlo ahí, muchachos. Mírenlo ahí. Todos. Para los que está, viven están también en el sistema educativo pública. de la República Dominicana, todos. Pública. Y en eh, la UAS no en nuestro carrera, recinto ahí los resultados. Claro. Y, en, y en nuestro recinto eh, UAS sí, San Francisco Carolina, Puede ser puede interesante maestra estaba. Si le parece escuchar a los muchachos eh, En lo que tiene que ver con su carrera O incentivar a otros jóvenes A que continúen por la vía de la preparación ah, y, y más si es en el área de, en el área de ustedes eh, Los micrófonos pueden iniciar con... Contigo. Vamos a ver una motivación a los jóvenes para que estudien ciencia y en especial química. Sí, sí. Bueno, lo primero sería que nunca se limiten, que siempre confíen en sí mismos y que lleven siempre una frase que dice, yo puedo, yo quiero y yo soy capaz. Muy Además bien. de que en los estudios siempre habrán cosas que nos impiden a nosotros llegar lejos, pero nunca se rindan, siempre sigan con su fortaleza hasta, llegar, hasta lograr lo propuesto. Muy bien. También sería bueno que siempre recuerden que el esfuerzo es la, clave, es la clave del éxito. Que nunca se den por vencidos ya sea por enfermedad, por, por ayuda económica, siempre den lo mejor de ellos. Porque el estudio es una preparación que nunca, nunca caerá. Tu preparación siempre sería útil y los conocimientos siempre valdrán su, su importancia, siempre tendrán su importancia. La carrera también es una, es una motivación que nosotros les, les damos a ellos porque esto es un ejemplo. Este grupo sería un ejemplo para los estudiantes de biología y química a seguir. Es bueno. Eh, hay, hay algo, maestra, que no se, no se explica con este grupo. La ciencia... Generalmente ha estado relegada a los hombres. Pero aquí veo más químicas Eso decía que la químicos. Maestra. La carrera está así, hay más, la carrera ah, sí, más mujeres así. que hombres, sí. Entonces sí. están, están motivadas, más motivadas las mujeres a la ciencia. Sí. al mundo de la ciencia. Sí, es lamentable, maestra, pe perdón Francis, ah. que la inversión en investigación en nuestro país. Es muy pírrica, apenas 374 millones de pesos. Es como 70 centavos dólar por habitante. Así es. ¿Tiene la academia algún plan de salir hacia el exterior en combinación con, con los empresarios, de hacer investigaciones específicas? Bueno, tendría eso que responderte a la encargada de investigación del recinto, ¿verdad? Lo que sí que desde la Escuela de Química, aquí en San Francisco, nosotros hemos diseñado una estancia de investigación. Okay. O sea, nosotros captamos a esos jóvenes que le vemos el interés, el liderazgo Y hacemos investigaciones con ellos Nuestra primera investigación eh, fue en relación a la intoxicación que hubo en el liceo Rafael Fernández Domínguez, eh, allá en Madeja Y esa investigación trajo como consecuencia de que el material con que se van a impermeabilizar los techos Ya cambió, porque okay. demostramos que ese material era cancerígeno y que sí, todos los daños a la salud que produce sí. a esos niños, le, mantener ese material ahí. Estos jóvenes ya pasan a ser parte de esa estancia. Eh, un como laboratorio científico. Eh, más, sí. Tenemos muchas limitaciones en sí. nuestro sí. laboratorio, ¿verdad? Eso. Ellos tuvieron toda la inversión que se hizo en ese prototipo, tuvieron ellos que buscar el dinero, eh, ellos, y padres. Padres. No, este eh, ellos y sus padres. supone, Ellos y sus padres. Quiero que me abunde un poquito al final. Porque mi pregunta en principio que intenté cuando Fulvio intervino era precisamente indagar, porque al inicio de la conversación sentí una muestra de, de, la, de la ausencia de recursos para que la carrera o la materia sea desarrollada en su justa dimensión o como lo has proyectado como maestra o como conductora de esta de este aprendizaje es. eh, cuando hablaste de 3D para que la población lo entienda y que ya estamos manejando estas tecnologías de punta ¿qué es en 3D? 3D, 3D son las dimensiones sí. alto, largo, ancho o sea, ¿pero yo que imprimo cuando... una hoja y solo me sale una dimensión sí, bueno. ¿verdad? esa uh -huh. pero cuando hago 3D puedo tener formas ...en la impresión. Sí, sí. Entonces, el aparato menos Perdón, el bombillo, la, claro está... plástico. Es sí. Vamos, vamos, vamos a ver. Sí, sí, lo plástico. Me parece una lámpara. Sócrates, permiso. Sócrates, ¿Sócrates, permiso? Sí, ahí, Sócrates ahí está, Mercedes. Ahí está Sócrates. Un sí. para ahí, que le ahí, los, ahí, ya se usó. Sí, la parte Ajá, negra ahí, y ahí. blanca, ¿verdad? Ajá, lo que parece una blanca, lámpara. Menos el bombillo, eso fue lo que los jóvenes hicieron... ...en una impresora 3D. Eso salió así completo. Como una impresión en un papel, pero... Señores, ustedes están escuchando... Eso es parte de. Esto es importante. Pero sí, claro. que tenemos aquí. No, no. No, sí, los sí, muchachos sí, sí, fueron sí. a hacer eso a Santiago. Exacto, a Santiago. A, a, a, hay impresora, eso, 3D, hay impresora 3D, es, 3D en Santiago, pero ese equipo. Y la, que ellos puede, tienen, y la puede adquirir también por Amazon. Ese eh, equipo ya que tiene puede ser solicitado 1, por Amazon $1. y enviado a través de, de las redes a esa máquina. Y va a salir ese, ese, aparato. Sí, ese aparato. ¿Cómo? Bueno, Yo puedo ver que es sencillo que a mí me hagan una impresión de una hoja porque es tinta. Sí, pero debemos hacer el, el, el esquema, el, el mapa, esquema. porque tiene que tener medidas, formas. Sí, tornas. todo, todo. todo. La, la Recuerda que eso tiene una cablería por dentro y eso tiene que estar todo diseñado. Bueno, gracias Judith por tu presencia, sí. por la información, por traernos este, esta magnífica innovación. Como decía la profesora, se trata de un aparato que resuelve muchos problemas y que ya lo tenemos de manera asequible porque de otra forma ya es muy costoso gracias a, gracias, gracias a ti, a y, y gracias a, ese gracias a los grupo estudiantes, de estudiantes brillantes de la universidad Excelente. Autónoma un de todo de talento recinto san francisco sigan sí. adelante sí. sí. sí.